No a... Muchísimas gracias por ese Eso, mega follow. Grabando, no, solo son más de... uh, uh, los muertos muerto no, no hablan. Un segundo, yo no he entrado, eh. ¿No? Vale, vale, Vámonos el que... para afuera. La Macrojevi! En el ordenador. ¿Cómo cómo lo de. hablar? Ah, para no molestar? Vale, vale, vale, ya estoy. Las opciones del Discord. ¡No! Ah, las opciones del Discord, oh shit. Me quería que la de juego. Si no queréis no lo pongáis, pero vamos, por lo menos. No deis información mientras. Escucho, es, de, mierda, yo, ¿Qué, ¿Qué mi de Navo, ¿te gusta? Estás? Mira, las del puro. Yo me ah, voy a poner una. Una, ba... no, una Una banana a la una puta que de gusta, en la puta tío. Pues no rango, ¿sabes? No ¿Por, no rango? Por, ¿por qué no te pones un nombre normal? Que si no Ya nos Voy a puto por pero. Me metí poniendo el color, bicho. ¿Qué te lo hace? Madre mía, madre mía. Ahí te lo dice. Eh? Ah, si me toca, tío. Bueno, no me entero de nada, ¿eh? A ver. Y... Hay que ir haciendo los minijuegos para ir arreglando la nave. En el mapa se abre el tabulador. Ah, podéis poner en opciones para utilizarlo con el teclado. Y... Oye, ¿dónde pone lo que soy? eso no, de no también... debería haber visto, cabrón. De todas maneras, si tienes el nombre rojo eres... ¿Me habéis oído? Malo y sí. Yo, bueno. A sí. También utilizar el teclado. Entonces, ya lo dije yo. Ah. Hay, hay que ir a las de estas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se a, Hola, Medina. A las exclamaciones ¿Garamos? a todas, ¿no? Pues si completamos todo y no nos han matado a todos, pues... Ganamos. Me cago a la puta. Grandes. Yo estoy en Weapons. <risa> bueno, y esto Hola, consiste amigo. en correr para adelante y ¿qué pasa? A las exclamaciones. <risa> <risa> el tabulador para el mapa y, y, y tiene que ir que... A... haciendo las misiones. ¿Estás ¿Sin la que... De maricones? Sin que te sí, maten, sabe. claro. Conejito está ahí muy quieta, eh. Yo no digo nada. Yo que es el conejo. ¿Qué coño? ¿Tú me persigas? ¿Tú me persigas? ¿Está cosas, tío, una ¿Cómo que no te persigues? Pues tú piensas que el juego es eso. Ah, vale, vale, pues. ¿Y por qué estamos todos juntos? Porque uno eh... es el asesino, igual alguno de estos. Dos, dos. Matarnos, dos? O... Ha, dos ha dicho el puro que hay dos. ¡Eh, eh! Vale, pero, conejito, ¿tú te enteras ya de que va al juego? Eh, sí. No me mates, yeah, por I favor, Morbi. Can... <risas> Hay que intentar que... I can... I can... Ya, ¿Ya, la pasó, ya, ya lo sé. ¿Seguro que ya lo sabes? Antes de que nos maten, hijo de puta, eh. Vamos a ver cuál es el siguiente tip. <risas> que tengo un alien, eh. Claro, también es importante saber si te quedas, con quién te quedas, junto, ¿sabes? Porque te puede matar Va, vamos a uno uno y es Lo suyo es grupo de tres porque si muere uno, ya el otro lo ha visto A mí me falta El asesino tiene un cooldown ¡Y yo? Fuck ¡Ah! ¡Qué guapo! Soy un fantasmita. sí casi <ríe> sí, la cago! <ríe> mm, vale Vamos a... Lol. ¿Estás rellenando probetas? ¿Pero qué? Yo me voy para la zona baja del mapa, ¿vale? Eh, me está perdiendo el Medina, no sé si. generado tío. ¡Qué ¿Qué pasa, tío? <risa> ¿Qué pasa, <risa> tío? Vale, yo, yo soy Oslo, vale, de este juego. Lo es es que pasa es que somos muy malos jugando. No, no, no, no. Es que esta vez no ha habido ni suición. No, habéis visto? Tenemos que decir quién es el bueno y quién es el malo. Yo soy bueno. ¿Por qué no has dicho eh, nada, vale, Morita, o no? Que conejito bueno, malo. malo. malo. Paso de que me sigáis, voy sola. Mira, es que normalmente los impostores ya se han visto y van los dos como puntitos. Muchísimas gracias por ese mega follow. Bienvenido, espero que disfrutes del directo. ¿Qué dice? Soy un soviético. ¿Y yo? No, te no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Estoy arreglando, estoy arreglando. Si no me hace nada, no te hago nada. Pero se puede hacer algo aunque sea, aunque sea asesino. Muchísimas gracias por este mega follow. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El seguro, está pasando ¿eh? no aquí. No ¿Qué está pasando aquí? Un puto cuerpo. Pues reporta. Un puto ¿No cuerpo. Mira, el ventano estaba abajo, no ha podido ser él. Pero arriba iba el papajigo y, ah, y otro más. Han ha, ha ha matado, el... ha, ha matado, a Moncín, han matado a y, y no vea. Eh, yo me, no, yo, como me como he ido corriendo, eh Es que... A ver, ser, que... <risa> a ver di, di... Yo creo, creo que los asesinos son Parkour y Limoncín Han venido todo el rato juntos detrás de mí Lo que pasa es que no se han debido a matarme Parkour no, Parkour no, no, no, no, porque estaba... Yo ya digo que no estoy yo. yo, yo estoy abajo a la derecha, eso es, eso es los asesinos de Yo no tengo nada que ver El Limoncín y el Papajigo Que va Iu, que yo no soy, hermano. Si yo me salió corriendo, hermano, porque acaban sí, de asesinar sí. a Jamoncín sí, no, yo, es... yo, es... yo es que no me. A ver, yo es que con... Yo con Conejito me he cruzado, así que no. Yo, y yo, y yo, limoncín, tío, no, no. no <risa> me cago no, la no, puta. no me hubieras seguido tan de cerca como me has seguido. Buah, si estás sí siguiendo y no te mata, también tiene algo que ver. Ah. Entonces, No. No, Me voy a Wii ponme a hacer una misión, Ato. Yo me voy con él, Pagio, que es buena gente. Yo creo que aunque sea malo no. Lo que hay que hacer es misiones, que no estoy haciendo ninguna. Claro, si matamos las misiones antes de que nos maten, ganamos. Si no haces misiones, no vamos a ganar mucho nadie. Yo quiero ir ¿Cómo se arregla esto? Confío, No ¿Nos han salvado? Los pues han y eso que coño, eh, what the fuck What? What? Eh, ¿quién está aquí, quién está aquí Eh, eh, eh. eh a mí me persiguen muy rápidamente oh, A mí, me persigue Me persigue a alguien Para cómo me perseguís pues si voy con ustedes ¿Cómo coño los no voy a perseguir? una cosa, es que no hay una no máquina. ¡Es que lo dije, cabrón! Tome <risa> es que... No me diga, he estado 10 horas contigo y no me ha quitado ¡Ya, ya, ya! Tío, pero aquí es te he tomado rápido y no me ha <risa> oh, he, he saboteado todo, tío He saboteado todo, me metía Agarra, agarra el papa, me mata Abro el directo, para... porque ya me ha muerto Abro el directo y le veo escojonándose al hijo <risa> <risa> <risa> ¡Por qué hemos callado! ¡Posició que está callado! <risa> Felicidades, crack ¿Qué pasa? Hostia, un cadáver. Claro. El limón has reportado. El papá. Sí, no, sí, no. He reportado yo sin querer poner bueno, mamá. Había ya salió ahí. Eh, pero es un cadáver bien reportado. Yo estaba en la última. Yo, yo Lino, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, estaba lo mía. Me olvidé, estaba lo mía. O sea, ¿dónde lo has visto, papá? Por la mesa. <risa> Hay uno muerto ahí. <risa> <aquí>? <risa> Hay uno ahí. Fue Adri, pues o sea, muchas gracias, Adri. La puta mierda, tío. ¿Quién es mí siempre. Yo no lo he visto, pero ¿quién es Volvite? tengo gases. <risa> <Sí>. <risa> Que se está acusando a Moelvilla No te enteras de una, ¿eh? Creo que ¿Eh? Yo está porque soy sí, yo solo contigo Atras. No, ya, ya, pero... No deja acusar, no deja acusar sin sentido Si estoy <risa> contigo, ¿cómo voy a ser yo? Porque me has perseguido y no has parado de perseguirme hasta <risa> que ha venido jamón, Sin. Sí. Claro Porque siempre voy con alguien, tío no, A ver... Es que es que es es que tío, no, no, no a... Míralo <risa> <Pero porque me risa> ¡Yo! ¿Por qué me votan a mí? Ya, yo ta... no puedo jugar a esto, tío. Yo, pobre mal, tío! <ríe> que no era un impostor. Si lo no hemos visto realidad. nosotros los dos. Yo creo que sé quién es el segundo impostor. Eh. Mi, mi judía está tomora, ¿eh? Yo alego eso. ¿Por eh, qué no veas esto? ¡Y yo! <ríe> Es ¿Cómo chelentano? estamos más Predator, bro? Es Chelentano. Bien, Hostia, la chelentano. gente que Es Chelentano, es Chelentano, porque por, por... más no es jamón sin tampoco, es Chelentano. Tengo una intención, es Chelentano. Me parece muy gratuito. Me parece... Muy, muy gratuito de esto de, que me de, estáis de, haciendo. ¡Al espacio! ¡Al espacio! ¡Al espacio asesinos del put de Valencia, eh! Vale. Es muy gratuito esto, que me habéis hecho? ¡Al espacio! ¡Oh, era un impostor! en un cuarto escondido! ¡Por fin ganamos una! ¡Qué guapo! Estaba muy callado, eh. ¿Eh? Muy frío. Ya acabo de hacer una misión. Ya. Me la estoy jugando mucho. Ah vale, vale, vale decía bueno, yo, perdón, era hablando con el chat, tío. disculpa Es, es que es fijo que es fijo No te vayas, eh, no te vayas eh. no vaya, Vamos juntos que no me maten Mollby <risa> <risa> <risa> si no están ¡Ahhh! Mollby, dadme caso los asesinos están estos cuatro estabas. ¡Uh, aquí. amor, qué pasa. Tú, tú Tú llevas todo, la, todo el rato callado. Pero es que es verdad que ha dicho uno que deberíamos estar callados y es verdad, tío, porque es que si no es queda... vale, sí, que.. Ahí Vale, vale, yo lo voy a intentar, ¿eh? Vale, yo también. Es que si no lo puedo. Me he votado yo a mí mismo porque no sabía que... ¡Qué no, puta! <risa> ¡Hostia! Ya, ya, y el pobre limoncín, tío. Pobre limoncín. La... Li... Pues vamos, vamos para allá todas <risa> Eh, tío. Espera, aquí, ahora. Está la misión. Un segundo. La compadre. <risa> qué qué mórbita aquí parado. qué mórbita aquí parado. qué cabrón. Yo es que quería saber quién son los dos. Papá, vámonos. Vámonos. Hazme caso. Hazme caso. Estoy jugando juegos raros, chicos. Pero claro, es que sí. Es lo que digo. Ven, acompáñame, papá. Si vais así. Tú con el que tengas al lado puedes hablar. Hostia, ya, claro, pero bueno. No le doy info, papá, acompáñame. por culo Madre mía. ¿Qué pasará? Esto no es justo, chaval. Mira, si no es el entalo de me Y yo no era él, y yo, y yo, y yo. Tampoco es y Pelin, ¿qué pasa, mi hermano? Madre mía, gracias por la... la... <risa> <risa> es más el papel perfecto <risa> Con el puro la Hasta luego, <risa> mi hermano